Buena buena. ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro episodio del jueguito del recuerdo Hacía rato que nos hacíamos un jueguito del recuerdo Y les traigo nada más y nada menos que Super Spike Bebop. ¿ya? ya, un juego de nes. la ¿no? Vamos a jugar este juego de deporte, que es un juego de voleibol Que se juega en la playa y todo ese tipo de cosas El gato se está metiendo para acá y se va a comer mi, mi comida eh, ya, dejémoslo ahí eh, Bueno, vamos, vamos a volver a este juego Vamos a cargar nuestra Super NES. Vamos a colocar ahora porque tenemos un NES. Y la bueno no carga. La, wea, la la típica. A ver si se el cartucho de nuevo. la wea que está. Y hacer la el movimiento. Y hacer cagar la Nintendo. Taparle la tapa. Que te dé miedo que la echaste a perder. De nuevo no prende No, a ver si lo vamos para el lado. Tampoco si le ocurre un poquito más para acá. ¿eh? Me gusta el juego complicado. Bueno, esta la, esto es lo que no me gusta de, de grabar directo la consola. Pierdo tiempo, pierdo grabación. A ver ahí. Ahí está. Super Speak Vival de Technos Japan. Muy bien. Ya, este jueguito, como les decía, era un juego de volei. Es un juego de volei que, que lo jugáis en la playa lo podéis jugar de cuatro playas tal como dice acá abajo acá. allá para abajo se si dice 4 player ¿ya? vamos al jueguito ya podíamos jugar single ¿cachai? nosotros dos contra la computadora eh, podíamos jugar uno contra uno dos contra uno o dos contra dos solamente si teníamos el adaptador de la NES eh, y jugamos de cuatro playas Tournament singles ¿ya? Exercise, American Circuit, World Cup Vamos a jugar American Circuit Puedo partir al tiro, pero antes les voy a mostrar que podemos elegir a nuestros caracteres Caracter select Name George y su partner Murphy Que tenían abajo como su cuote Worthy the king with the perfect combination of power and technique Well the winner again this year Caracter select Estos son como los musculosos ¿ya? Los buenos musculosos y los del gato de mierda, realmente Carácter Selec, nombre al John partner, eh, Name se llama Ali su partner es John We're gonna push in your turkeys with your spike Ya, algo que les voy, voy a dar con todos a ustedes, pequeños pavos con mi spike Ya, estos weones carácter select pareciera que son como los héroes de la wea Billy Jimmy, activo héroe de Technos Japan eh, los, los conocidos Double Dragons ¿Eh? Your defense is perfect We can take any spike, you can ditch out. ¿Mm? La característica de estos huevones es que como son buenos para pelear, Los tienen como la capacidad de hacer.. de barrerse en el suelo como y llegar más lejos, ¿cachai? Pueden llegar a las pelotas. ¿Mm? Bueno, estos los son los negros. Estos buenos son negros y.. Y como son negros llegan a todo, pues, bueno, si los, los buenos tienen una alta velocidad, weón. Bueno, tienen un. Son como más equilibrados en el estilo de juego y son como bacanes Speed is the core of beach volleyball You'll never rest when we run the car Y la weá y, y... no se canta Vamos a jugar con los negros Ya Estoy ahí con Billy Jimmy Ya podemos elegir nuestro, nuestro país, cachai, de donde somos nosotros Y ahí voy a ser de... A ver Voy a ser de... Um, Nueva York me gusta Nueva York, quiero ir a Nueva York, hace rato que yo Tengo ganas de viajar a esa guay, de donde algún día viajar. Y la configuration... Stage, Daytona, puntos, 15, weón, set... Los set a uno, arregla rally point, auto set, weón, es que no cacho del foley. Ya. Eh, pero no vamos a jugar los 15 puntos porque se hace muy largo la weá, ¿cachai? Y no quiero latearlos con tanta tontera. Así que lo vamos a jugar a los 5. El malo fumar, bueno, todo esto, más encima del bueno hablando juego de deporte, bueno fumando y tomando energética, ya. Entonces lo vamos a dejar a los 5 para que sea más rápido. Ya vamos a partir. Games chart, ya vamos a partir en Daytona. Primer match, ya hay como un mapa de la zona. Entonces llegamos y vamos a. Start. Qué rica esa mina, weón. Bueno, la mea teta. Ya. Ah, ahí estamos nosotros, los hombres de color. Yo soy el monito que está ahí con el número uno Ahí la tiran. Puta. Hicieron un punto. Partido mal. Ya, sacan ellos. Aquí el que hace el punto saca. Son leyes básicas del volley. Si yo salto. Y mantengo apretado hartas veces en el, en el aire el botón B. El A creo. A ver. Pasar esa estrellita y ese es un spike y los quemo. El botón B. De es También podemos sacar, saltar y pegarle en el aire. Y hacemos como un tiro más rápido, ¿cachai? Entonces seguí ahí, ahí mi amigo virtual me al pase. No alcancé. Musiquita muy buena. Ya, vamos, vamos compadre. Buena, ¿eh? Puta que rica esa mina, Pero sigue siendo una de mis preferidas la del Golden Axe. La del Golden Axe 1, Police Flavor. pensando en mina? Vamos a hacer otro punto, vamos a dos. Ya, vamos, démosle, démosle. Bueno, los fondos son bastante bonitos, como se pueden dar cuenta. Eh, atrás están los camionetas, la gente que cuando aplaude se... Se mueve weá. Movimientos fáciles de 8 bits y llenaron de público en el fondo. Está como hasta Charlie Brown ahí me metido. Ahí está la gente, la minita ahí. Bueno, la, la música cambia cuando ya nos estamos acercando a, a ganar. Me falta solamente un punto más para ganar. Ya, y ahora viene mi triunfo. Ah, y ganamos. Points. game set. 1 B New York Team. ¿Sí? Oye, cacharon cuando la viene a hacer Se imagina que se le lee las pechugas. Ya, segundo match en New York, en My House, donde somos nosotros. Bueno, como pueden ver al fondo, tenemos una representación de Nueva York. Bueno, sobre la Libertad, Empire State, las Torres Primera. Parece que cachan que iban a caer bueno, en ese tiempo. Bueno, Ay. ya, vamos, ganemos esto. Bueno. Points a uno. Vamos, tenemos nomás. Tenemos que ganar esta noche en el juego del recuerdo representados por New York. Está el weón malo! Vamos, vamos, vamos, vamos. Good food. Good food al fondo Technos Japan Corporation. la beach boy vamos vamos compadre vamos vamos vamos vamos weón vamos ah, uh que pajero weón que pajero podemos recibir otra más ya compadre ahora sí que los vamos a hacer cagar vamos ah, que tal mi spike vamos la musiquita cambia porque ya estamos eh, a dos puntos de ganar podemos hacerla estamos jugando con otro ah, justo con otro hombre de color BOOM Bola afuera, puntos para nosotros, estamos a uno de ganar, vamos eh. ah. Vamos, que se puede, vamos, que se puede Oh, pero qué onda, ¿Qué va, a qué va a ser, que va a ser, qué va a ser, ay ah, Vamos ahora ganamos ah, Listo, ganamos Cinco Y Points Game sets Won't be New York Team puede hacer mal entonces ahora estamos en chicago ¿Ya? play aquí en chicago ya es como un escenario así como que estamos arriba de un edificio weón. si se pueden dar cuenta al fondo es como una ciudad weón. estamos como arriba de un edificio me imagino Punto. vamos por la otra, vamos por la otra ah ser cuidadoso aquí para que no nos vayan a ganar estos clones vamos vamos vamos vamos vamos ah, listo dos ¿no? Rip. ahí viene el otro ataque de nuestros contrincantes nos pega pegar la mía que más ah esa que ah ah esa otra cosa que también también quería contar. Uno también la puede tapar. La puede tapar porque cuando lo pone la navega Ya, Este weón va a rematar acá eh, se apretáis así esto mismo ¿cachai? Pero como protegiendo ¿cachai? Te aparece una estrellita Y es como que se está ahí protegiendo con tu cuerpo no, ya, ya Voy a ver si me sale una Porque todavía lo he hecho ahora ¿verdad? Me concentré oh, Ya ganemos me fijaron el otro cual también tenía como una estrellita que estaba protegiendo Eso quería decir que... Que... ¿Cómo se llama? Que... Pues, están llamando por teléfono... Ya ahí voy a llamar de vuelta Están llamando de... Silicon Valley, bueno... Están viendo... Una ya, ahora estamos en Las Vegas Ya, como pueden ver al fondo hay un escenario bonito así De Las Vegas las de acá. Ya, esos casinos bonitos, la web, pero con harta plata, sí. Eso es lo bueno de estos jueguitos, weón. Bueno. En esa época teletransport te teletransportaban esos lugares, weón. Bueno. Están solo con unos cuantos píxeles. Ya, punto para nosotros quejarla que, que se vaya. Bola afuera, punto. Güey, puta que onda weón que onda los negros estamos fallando ya vamos uh, güey, no sé cómo llegó pero llegó weón el culeo vamos y ahora la musiquita cambia vamos vamos que se puede que se puede aquí en el jueguito del recuerdo Estaríamos a un punto de ganar aquí y estaríamos pasando Las Vegas. Ahí viene. Me acá. Vamos a ver dónde la van a tirar. Y deberíamos ganar ahora. Toma oh, Hoy la voy rápida ni se dio. Points. Game set. 1B. New York Team. Estamos en Los Ángeles. Al yeah. fondo dice Los Ángeles Bonnet Beach Eso quiere decir recorta de velar Toma oh, guatón oh, que venía a tratar de, de proteger tu, tu zona ah. Quiero juro terminarlo Vamos oh. no, a parar de jugar este juego hasta que lo terminemos, quemados Oh. Vamos, que se puede uh. ah. Ah. Cambio de musiquita No podemos perder acá Bien, bien Alejandro Vamos bien, vamos bien Estamos a un punto de ganar aquí en Los Ángeles Volley Beach. Vamos que se puede, vamos que se puede, ya bien. Y deberíamos ganar ahora. Toma, botón. Y ganamos. A ver qué pasa ahora. Terminamos el juego. Congratulations, yo are a Great Devil Champion. Catch, lleno de mina. Ya aparece el y ahí celebrando, weón, un weón entregándote la copa, la minita rica abajo, weón, ¿cachai? Todo lo que a nosotros nos gusta. ¿Mm? Y ahora empieza a hacer todo lo, el diseñador, el carácter, y etc. Muy bien, eso fue Super Spade Bival en el juego del recuerdo. Pero ojo, eso fue solamente el... El el, el el... circuito, el, el Daytona Circuit parece no sé cuántito, ¿cómo se llamaba la Wesley State Circuit, bueno, pero eso lo que tenemos que hacer ahora es terminar el juego en el, ¿cómo se llama? en el en el World Circuit, cuando jugamos con México, con Japón, con lo bueno de la Fuerza Aérea, entonces, eso esos compadres Así que lo vamos a jugar de nuevo. ¿Ya? Ahí está, TN. ¿Mm? Esto es lo que teníamos que haber hecho hace unos, unos meses atrás, o años atrás, cuando jugué este mismo juego con Marcelo Vera, un viejo amigo que... disfrutaba bastante este juego conmigo en aquellos tiempos de la NES. Ya, y obviamente el juego parte no. Ya, vamos a ver qué onda. American Circuit. Ahora nos vamos a ir al World Cup. Vamos a ir jugando los negros. A ver. Ahí están los negros. Ya, pues, hay que apretar Start. Ahí está. Eh, la configuración lo vamos a dejar de nuevo en 5 para que sea rápido, no nos no demoremos mucho. Y Game Start. Ya. World Cup in Hawaii. Contra Japan. Play. Ya, aquí estamos jugando contra Japan. Creo que cuando uno... ya llegue aquí al final del, de este juego pues como hueones de la Fuerza Aérea y cosas así Aquí se pone como más complicada la cosa Vamos a terminar igual, vamos a terminar de las dos maneras Ahora estamos aquí en el juego del recuerdo, para terminar los juegos... Oh, oh, Me la tapo. Uh Vamos, con yeah. no, well, más power se puede. Conche tu madre. No. ¿Qué onda? aquí fue esa weá? Vamos, ¡Oh! no, weón, Estamos uno de morir. No, no, no, que se puede, weón No podemos perder. ¡Vamos, weón, vamos! ¡Vamos! ¡A cuatro, weón, a cuatro! Ya, si hacemos un punto creo que nos vamos a ir a ventaja nosotros. ¿Qué pasó ahí por la coche? tu madre? Más encima están llamando por... Ah, la weón! Deme un segundo. hago la noche de videojuegos porque llegó un amigo y me cagó la onda, weón bueno. Así que vamos a tener que dejar pendiente el circuito de World Cup de eh, Super Spec view Al menos ya vieron el final del, ¿cómo se llama? del de, del American Circuit Nos vamos a dar un tiempo y vamos a terminar después el, el World Circuit Pero esta noche es noche de carrete Y les invito a todos a salir a la calle, a drogarse, a pasarlo bien y a entretenerse ¿Mm? Así que bueno, eso. Nos vemos entonces en otro episodio del Jueguito del Recuerdo eh, donde vamos a terminar el World Cup. Y ténganlo por seguro que obviamente sí lo vamos a terminar. Eh, puta. ¿Dónde quedó el Justin de esta weá? Ah, la weá! Hay que moverse para allá, hay que moverse para acá. A ver, vemos que hubiera pasado si es que hubiese sido jugando antes de que llegue el Juan. Vamos, vamos, vamos. Eh. Rápido, rápido. Por último a ganar esta y lo retiramos. Vamos, rápido. El weón, bueno, ya venía en camino. Oh... Encima los bueno, me dieron ventaja, weón. Bueno. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ya cagamos porque llegó medio. ¡Voy! ¡Voy! Vamos, compadre, el último, último punto para que ganemos. ¡Para que ganemos, para que ganemos, para que ganemos, para que ganemos, para que ganemos! Pa que ganemos. Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos! Listo. Y eso fue Super Speed Beetle. Nos espero en el próximo episodio donde vamos a terminar el World Cup. Nos vemos, chao.